déjeme Bella 115, ahí está más que ¿Dónde? Y para allá. Esta nieta ya la la toca. Ahí, ahí dejaba bastante munición de escopeta Había, porque ya no hay ya por aquí vivo, uno, da lo está ahí Voy a estar ahí en esa casa, ¿quién voy? A... ¿Dónde? Está aquí, no da ¿Dónde? de lo Enemigo, loading huh guys Yo digo la mejora, mm. está por allá. Enemy at range. Voy allá, voy para allá, voy para allá. ¿O sea, yo que compró, telo, no, no, no. No, no, no, Hágale, hágale, hágale, hágale, en la computadora, en la computadora vamos todos, hágale,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 Ahí está. Segundo segundo Ah. yo que Sí. arriba arriba, arriba. uy, uy, me Espera, espera, tu madre uy, mierda no, ya lo madre. uy, uy, ya lo escucho, pero... Yo qué ah, bien, Maricar. Estaba... Una esquinita ahí. Se lo recoge, eso. me lo dejo ahí. No, los muertos no hablan. Los, muertos no hablan, de pila ya. los muertos no hablan. Recojo las cosas o me las llevo. Vamos, vamos, vamos, ¿No vamos, que... vamos, vamos, vamos, vamos, vamos que la zona, pila, pila, que nos cojo la zona, pila, pila, pila, pila. Vamos, vamos. ¿También? Estaba encutado el putado puertorriqueño marica porque lo campearon. Se queda ahí. Uno, mira, tres helicópteros ahí seguidos. Enemis viejo, que se me dé el cáncer. Aquí hay gente abajo, manito. ¿Qué pasó? Cerato? ¿Qué rato que hizo? ¿Qué rato que hizo, marica? Otra vez. tírala tira, tira. Tírala, tírala. marica. ¿Y por qué? ¿Qué pasó hace rato que nos mataron? El maje ese lo maté uno que estaba ahí, marito. No, yo no sé por qué yo me salí del juego un momentico. Le ah, bueno. toca no, es que busque un carro y se vaya. No, yo voy para acá, para cabo pa negro. Para esta caja a ver qué es lo que es. Me coge sin vídeo, imagínate tú. No puedo hacer. Me quedabas tú una mano. Salvaste por el lumito. Deje llorar, deje llorar, deje llorar. Acá hay un helicóptero acá. Tienen gente para mercado negro. Da hueco, ah, <risa> es <risa> que estos manes cayeron Fenestand, los maric. <risa> <risa> No, yo estoy acá en el mercado negro, weón Pero que no hay Uy, nadie. a mano de gente, weón ¿Allá? Acá no hay nadie. Acá en el mercado negro sí, sí pueden Pisas Acá sí, marica, pisas Lleguen, Ya vamos para allá. No, El mercado negro te weón Sí, sí, voy a de acá, a ver qué un poquito. Ve. Pero que hay una persona, ¿no? Si, sí, marico, aquí tengo una mano gente. Creo negro tiene la bronca en no, Está Está de este lado Ah, sí, ahí cayó uno, vea A ver si lo alcanzo a ver por aquí más voy, voy a esperar que lleguen a la mejora a no vaya a hacer nada ahí Vengan, vengan Tengo uno, acá ¿Dónde? Márquelo, márquelo así ya lo vi así que me va a matar este uh, Ay, este malo Casi me va a matar man. casi voy a matar a Kimberly, Curándome. acá tengo más gente, María tengo un carro acá y voy a pásase, yo le doy munición rato Cúbrame con el dale, dale, dale, dale, dale, que vamos en una moto, rápido, rápido, venga, venga, venga, venga, venga. Pásese para este lado. Enemy at range. Le dieron. Allá en stand. Páseme, pase, pase, pase, pase. Ah, no, me dieron. Me dieron. En el agua hay una. Abajo oh, en el agua te estoy yo, hay una de lato. ¿Viene para acá? Más no ayuda, men.